Gloria, ¡Gloria a ti, Señor, Señor Jesús! Ya el sábado pasado escuchábamos cómo Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo porque el mundo ama a los suyos. Y los discípulos de Jesús en principio, aunque están en el mundo, no son del mundo. Ahora les sigue anunciando dificultades, los excomulgarán de las sinagogas, y llegarán incluso una hora cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del mismo de Cristo, a quien tampoco le aceptó el mundo. A ellos también les perseguirán. Dice Jesús, el siervo no puede ser más que el Señor. Lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esa hora se tambalee su fe, sino que recuerden que ya es se los había predicho yo. Jesús, como parte de la preparación final a sus apóstoles, antes de la pasión, los instruyó sobre dos cosas. El primero, la primera y más importante es que serían revestidos de una fuerza interior que los convertiría en auténticos testigos de su amor y de su reino. Por otro lado, que al convertirse en auténticos testigos, los llevará a afrontar una serie de dificultades, incluso a perder la vida como prueba de fidelidad. Estos dos elementos han estado presentes siempre en la Iglesia, el testimonio de Cristo llevado hasta las últimas consecuencias y la presencia activa del Espíritu que conforta, anima e impulsa a testificar que Jesús es el Señor y que, y que solo en Él hay vida en abundancia. El encargo fundamental para los cristianos es que den testimonio de Jesús. El día de la ascensión les dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra hasta el confín del mundo. Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible, para esa hora del mundo y del odio, les promete la fuerza de su espíritu, que van a necesitar para poder dar, dar, dar ese testimonio. Al espíritu de quien desde ahora hasta Pentecostés las lecturas van a hablar con más frecuencia, le llama paráclito, palabra griega, parácletos, que significa defensor, abogado. Le llama también espíritu de la verdad, que va a dar testimonio de Jesús con la ayuda de ese abogado que podría dar testimonio en el mundo. Que como seguidores de Jesús iban a tener dificultades, lo experimentaron los cristianos ya desde el principio. El libro de los hechos que hemos ido leyendo en el tiempo pascual, nos ha narrado una sucesión de persecuciones, encarcelamiento, azotes y hasta la muerte, como el de Esteban. A lo largo de los dos mil años ha seguido la misma tónica, si la comunidad de Jesús, fiel al Evangelio de su Maestro, da testimonio de justicia, y de amor, defiende valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que se dan cuando la dignidad humana, o contra la voluntad de Dios, es lógico que sea odiada, porque resulta incómoda. A veces será perseguida hasta la muerte, y otras desprestigiada, ignorada, impedida en su misión. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimiento y martirio, pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu, el abogado, el defensor. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal y permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo que a veces se muestra claramente contrario a su Evangelio y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, sino de palabra y de obra fieles a su estilo de vida y sus convicciones. Reflexionemos sobre la eficacia de nuestro testimonio ante los demás, nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo y en nuestra misma familia, y por otro lado, hacernos conscientes de la presencia activa del Espíritu que obra en nosotros y nos asegura que solo en Jesús hay vida.